YouTube. Hoy tengo el placer de tener a una de mis grandes amigas, ex compañera del canal RCN, mi amiga Carito Soto. Carito Soto. Bueno, va a hacer maldades. Ella viene a hacerme hoy maldades porque ve todo esto que está aquí. Todo esto son, son maquillajes, ¿no? Caro Soto llegó hoy a mi casa a hacerme maldades. maldades. Ella va a ser la encargada De maquillarme Pero lo que va a pasar aquí Es que ella no va a poder ver nada Y ella va a ser mis manos Ahorita les voy a explicar bien todo Van a ver cómo va a ser La idea es que Caro coja sin que ella pueda ver, digamos, el labial, la base, las sombras Ella no va a poder ver absolutamente nada Y no te va a poder ver la cara No me no no vas a poder ver no la a a ver. cara Pero me va a tener que dejar de alguna manera rey Vamos a ver, Lau, si te pudiera ver la cara te aseguro que te dejaría rey Porque pero ahora, nosotras, aprendimos, está grave. nosotras aprendimos a maquillarnos solas, ¿sí? ¿no? Sí, claro, obvio Nos ha tocado Sí, es fácil y a mí me encanta el maquillaje Pero es que sin verte la cara necesito atinarle exactamente al párpada Yo no dedo, sé cómo no, ah, va a hacer, amigo, pero te lo suplico, no me vayas a ver un payaso. Ay, no, quiero ver eso. Bueno, amiga, pero antes de empezar, yo sí quiero que le cuentes a todos, todos, todos los que nos están viendo eh, qué estás haciendo ahorita, qué sorpresas traes, cómo nos conocimos tú y yo, ¿por qué nos queremos tanto? Pues nos conocimos trabajando, pero bueno, no, estoy también dedicada a mi marca de zapatos. Y Ay, tenemos no, zapatos divinos. Sí. Ay, no, y el hijo. Va no? Lo hubieras traído. Sí. ¿Y lo no, maquillamos aquí también. No, es el testro, o sea, todo esto. En dos segundos. Bueno, manos a la obra. O bueno, mano, sí. tú tus manos a la obra. Ya quiero. Bueno, vale. Hola, ya estamos listos. Carolina Sotón. Tengo ni idea que se habrá hecho. Está por ahí. Vamos a empezar este tutorial con toda la energía del mundo porque hoy es jueves. Si hoy es jueves y quiero hacer hoy? hoy. vamos a irnos de fiesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para vernos hermosas, bellas y espectaculares? Vamos a coger primero. ¿Qué vamos a coger primero? Vamos a coger la base para empezar. Una base de mi color. Ese color está perfecto. Vamos a quitar las ojeras que tengo. Eh, sí. De manera circular, de manera uniforme. De tal manera que tu piel quede regia, hermosa Recuerda que si la aplicas mal Se pueden ver manchas en la piel Y eso no es lo que queremos Porque hoy tenemos que brillar Una noche de amigas Una noche de diversión De cosas divertidas Seguimos echando la base De manera uniforme Debajo de las ojeras Como hoy tuvimos que hacer tantas cosas Hay que tapar las ojeras En la frente Debajo de la nariz, en el bozo ¡Listo! Ya empezamos con la base, perfecto. Ahora, como podemos ver, no pude quitarme realmente esas ojeras. Entonces, vamos a utilizar el corrector de ojeras que está aquí a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Un tubo blanco es ese, exactamente ese vamos a esparcir expar un poquito de tapa ojeras debajo del ojo, de esta manera me voy a ver un poquito más iluminada más viva, llena de vida, así un poquito acá ajá, y lo esparcimos uniformemente nuevamente en el otro ojo creo que no me apliqué nada, voy ahí vez y aplicamos uniformemente para tapar las ojeras, listo. Ya tenemos lista la piel, ahora vamos a los ojos, como hoy vamos a irnos de fiesta queremos algo divertido, algo diferente, algo con mucho color, entonces vamos a coger las sombras. Acojamos un color azul. como me gusta el azul. Eso puede me puede ayudar muchísimo a resaltar más la mirada, verme más, más femenina, una mirada retadora. Por aquí está el ojo. Recuerden que las sombras también lo pueden hacer con sus dedos. Es mucho más fácil hacerlo. A muchas personas les gusta hacerlos con los cepillitos, pero hay mucha gente también que le gusta con, con las manos. Y bueno, vamos a aplicar. Ya, pues ya pusimos el, el, el tono azul. Ahora vamos a poner un tono un poquito más oscuro en las punticas para que de esta manera tu mirada se vea un poquito más profunda, más impactante. Por eso estoy cogiendo este color un poco más oscuro. Es un café café, un marrón un poco más un terracota, estos son los colores que le funcionan a las personas con ojos claros, una, una, una mirada intensa y ahora vamos a coger otro color un verde limón, o por qué no un amarillo lima, vamos entonces a coger el limón y ponerlo sobre las cejas ¿por ¿Es qué no? ¿por qué? porque las cejas se pueden salir muy bien de esta manera, tu, tu sombra se va a ver multicolor. Creo que este podría ser algo que llame más la atención en la fiesta. Ay, Bueno, encontré aquí mi cepillo. Vamos a darle un poquito más de fuerza a la mirada. Este look está muy de moda. Esta raya, un poquito más por afuera del ojo, es, el, es algo más conocido como el cat face, ¿cierto? El, el cat eye. Estos maquillajes son muy comunes en personalidades como Kim Kardashian, Jennifer López, Carito Soto. Y ahora seguimos con el rubor. El rubor que está aquí a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, más allá, más allá de la izquierda. Eso, llegamos con el rubor y lo podemos aplicar con... Este tono me gusta porque es más clarito, es un rosa, rosa intenso que se puede ver mucho más lindo de noche. ¡Mmm! A veces en la nariz se ve bien. En este momento lo que estoy haciendo es resaltar los pómulos. Ustedes saben que para poderse ver un poquito más geométrico, lo que hace uno es que hace un contorno en los cachetes para poderse ver un poquito más delgado, más definido. Y bueno, le da un brillo muy especial a tus cachetes. Ya estamos casi listos, pero no hemos terminado con los ojos. Algo que a mí me encanta, que no puedo salir de la casa sin eso, es la pestañina. Amo la pestañina. Eso, tenemos la pestañina. Abrimos la pestañina. Con mucho cuidado, vamos a aplicar sobre los ojos. Perdón, no sobre. En las pestañas, de manera. de manera uni, no, Uniforme, no. De manera. No en el pelo. Sí. Voy a retirar el pelo de mi cara para que de esta manera pueda ser más sencillo aplicarme la máscara. No soy muy experta aplicándome la pestañina. Tengo que ver dónde está el ojo. Ahí. Ay, un poco descachada. Eh, ahí. De esta manera estamos resaltando el ojo. Porque recuerden que las pestañas es un arma letal de las mujeres. Mm. Niñas, esta parte a mí me gusta muchísimo. Muchas de ustedes creen que las cejas no son importantes, pero a la hora de maquillar las cejas, ustedes pueden tener una mirada más impactante y por eso vamos a coger una sombra de color café, o bueno, un color un poco más oscuro, para resaltar tu mirada. Ya tenemos lista la sombra, la pestañina, y ahora las cejas. Así, primero la derecha la izquierda. A todas esas niñas que tienen las cejas como yo, que son un poquitito más gruesas, es importante peinarlas. Entonces, con los deditos simplemente las peinan. Como va quedando el maquillaje? Vamos quedando divinos. Ya casi vamos a acabar. Yo les había dicho que habíamos terminado con los ojos, pero no, es mentira. Hay que delinear el ojo para darle más fuerza. Vamos a coger uno de los lápices, un lápiz oscuro, negro. Vamos a sacarle punta y con mucho cuidado vamos a hacer... La raya que tanto nos gusta a las niñas. Cuidadosamente. ¡Wow! Si ¿Sí ven cómo está, si ¿Sí ven cómo resalta la mirada, por eso es tan importante este paso. Seguimos ahora, ya, ya casi acabamos. Hay que, hay que darle color a la boca, entonces seguimos con el labial. Vamos a usar diferentes colores. Vamos a empezar con uno rojo para darle eh, más color, más, más impacto a la boca. Y para que no se vea tan, tan rojo Lo vamos a difuminar con un rosa más pálido Este está perfecto Más este, está, este está perfecto Este está súper bien Para darle un tono un poquito más natural Hola bueno, delicioso De esta manera estamos listas para irnos de fiesta con todas nuestras amigas. Espero que ninguna sienta envidia de o sea, por verme así de hermosa. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron mirando este tutorial tan espectacular hoy para este jueves. Este es el maquillaje que ustedes deberían hacer. Los quiero muchísimo. Y este es el gran resultado de mi amiga Carolina Soto que supuestamente sabe perfectamente cómo maquillar no, amiga, ¿Y, pero, tú? y tú maquillas también a los demás. Pero quedaste de divina, ¿Qué o reacia, sea, se ve divina, así sea así. Lista para salir, lista para unas fotos, lista para en serio salir de fiesta, mega. Eh, algún tip, algún consejo para todas esas niñas que les gusta el maquillaje? Dice, que por favor se miren al espejo antes de maquillarse porque si no, desastre total. No, mentiras, la línea negra, a mí me encanta. Me fascina hacerme la línea negra y le da súper expresión al ojo, entonces... Eso Amiga, sí. ¿y por qué fue que cogiste varios colores para la sombra? Ah, bueno, para... O sea, yo tiempo, me estaba eh, inventando eh, todo lo que ella hacía. Yo, eh, no, porque, porque voy siempre a... uno en la esquinita le pone como más oscurito para que el ojo se vea como más alargadito. Entonces, intenté hacer eso, pero como que fracasé. <risa> ¿Y los labios? <risa> los labios era para que se te vieran más sexys, <risa> oh, más, más sexy. protuberantes, entonces, <risa> por eso los hice un poquito más... Ya, siendo que <risa> era un, un maquillaje estilo de... <risa> Bueno, este es el gran resultado Te amo amiga, gracias Está por bien. venir Quedaste Te edifina. adoro con todo mi corazón Sé que vienen sorpresas nuevas contigo Estamos muy felices por ti Estoy segura que muchas personas que te están viendo Están muy felices, yo ya me voy a salir de acá Los quiero muchísimo Yo en verdad no voy a salir así Voy a ver qué hago con mi cara Te quiero mucho amiga, despídete de todo el mundo Mándales besos, besos. Gracias, ponganle like ya mismo a este video, pongan todos sus comentarios y los que todavía no están suscritos, suscríbanse subs, subscri <ríe> ya. ¡Los quiero mucho! ¡Chao! ¡Chao!